vive en lo alto de un sauce llorón, un renacuajo que habita en el fondo de una laguna. Una mirada, una más, dos miradas que se cruzan y un día la oruga baja al agua y el renacuajo sube a la superficie. ¡Hola! dijo la oruga. ¡Hola! dijo el renacuajo moviendo su colita. ¡Qué linda eres! ¿Y tú? Eres precioso Te podría decir que eres como una perla negra Sí Y yo podría decir que tú eres un arco iris Segunda vez La oruga baja El renacuajo sube La oruga y el renacuajo Hola Hola ¿Sabes? Cada vez te miro más precioso Uh, sí Y tú eres encantadora ¿Podría ser que tú y yo podamos tener una relación de amor profunda? Dijo el renacuajo No sé, podría ser, dijo la oruga Pero tendrías que prometerme algunas cosas ¿Algunas cosas? ¿Cómo qué? Dijo el renacuajo ¿Cómo que nunca vas a cambiar? ¿Cómo que siempre vas a ser así? De hermoso, mi perla negra ¿Y tú siempre serás mi maravilloso arcoiris? Sí, lo prometo «Yo también lo prometo», dijo el renacuajo. Y la siguiente vez que la oruga bajó del sauce llorón, ¡el renacuajo! El renacuajo había cortado un poco su colita. De hecho, casi la perdía. «¡Ah!», dijo la oruga. «Mirad, has perdido el encanto de tu colita de renacuajo». «Perdón», dijo el renacuajo. «No era mi intención hacerlo. Solo es que pasó el tiempo. Tardabas y mira que la naturaleza no perdona». «Está bien, esta vez te lo perdono yo, pero prométeme que no volverás a fallarme». «Sí, sí, sí, te lo prometo, te lo prometo, no volveré a fallarte». La oruga sube al sauce llorón, el renacuajo baja y como es bien sabido que nada permanece para siempre, la próxima vez que la oruga baja, el renacuajo ya no tiene sus dos patitas traseras, ya no tiene su colita. ¡Ah, oh, has vuelto a fallar! Dijo la oruga Primero perdiste la cola y ahora las dos patitas Estás perdiendo todo el encanto ¡Ya no quiero más contigo! Dijo la oruga ¡Por favor! ¡Sé mi arco iris para siempre! Dijo la perla negra Pero tú has cambiado Y no me has cumplido con no, no cambiar Está bien, ahora te prometo, te prometo, te prometo Que no voy a cambiar Dijo el renacuajo. Lo veremos la próxima vez y una semana más tarde, la oruga baja y el renacuajo es solo una bolita. La oruga le dice que nunca jamás volverá a verle, que se ha perdido el encanto de su maravillosa perla negra. Y él le dice que por favor, que la perdone, que no se vaya, que no suba al sauce, que, que algún día él, él, él, él, él... es imposible. La oruga ha subido. El renacuajo, sin cola y sin patitas, se ha quedado ahí en el fondo del agua, tiempo. Y un día, allá del sauce llorón, baja una mariposa la la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, ¿eh? ¿Pero qué pasa? Es el mismo lago ¿Eh? ¿Y usted quién es? ¿Qué figura tan rara? ¿De casualidad usted no vio por aquí a, a mi maravillosa perla negra? Que era un, eh, no termino de decirlo cuando una lengua pegostiosa se abrió y se tragó al mariposa. Fin de la historia. Porque no todas las historias de amor tienen un final feliz. del ruso frank Tashlin, el oso que no lo era, para un público que sí lo es, había una vez, había una vez allá en los linderos del bosque, un oso, el más orgulloso y digno de todos los osos, cuando sentía su piel, ah, sentía que era el oso más auténtico, cuando se tocaba la cara, sentía que era el oso más original, cuando se abrazaba a sí mismo, Sentía que no había otro oso tan igual como él Un día, el viento empezó a acarrear hojas secas De los árboles caían hojas tras hojas A lo lejos, bandadas de gansos se miraban volar hacia el sur El oso sabía que cuando las hojas de los árboles caen Y los gansos vuelan hacia el sur Es porque llega el invierno Y los osos, bien lo sabemos, buscan un lugar para hibernar Oh, oh, oh, oh, dijo nuestro amigo el oso ¡Es hora de ir a descansar! ¡Sí! Buscaré una cueva cerca de aquí Miró hacia la izquierda, miró hacia la derecha Y ahí cerca de él había una cueva Era una cueva pequeña, pero al fin y al cabo para dormir tranquilo El oso se levantó, se estiró oh, y se metió a la cueva a dormir Y ahí empezó su hibernación por varios meses en tanto, afuera llegaron unos hombres, traían máquinas, trascabos, midieron, trazaron, con palas sacaron tierra y en ese lugar donde el bosque era florido, dejaron un verdadero desierto. Talaron los árboles, los pajarillos mudaron de lugar y los hombres empezaron a trabajar. Mientras tanto, ¿qué pasaba con nuestro amigo el oso? Allá adentro se removía de un lado a otro. Oh, algo pasa, algo sucede allá afuera. Pero no sabía exactamente qué pasaba. Cuando el invierno pasó, la primavera logró hacerle llegar sus primeras esencias matinales. El oso se despedazó. Oh, Recorrió un poco las cortinas de, de ramas que había ahí cerca de la entrada. Se asomó. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el bosque? ¿Dónde están los árboles? ¿Dónde los pajarillos? ¿Qué ha sucedido? En esa se encontraba el oso cuando un hombre le miró y le dijo... ¡Eh, tú! ¡Ponte a trabajar! ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Ponte a trabajar! Ah, yo... Eh, ¡Soy un oso! ¿Cómo ponerme a trabajar? ¡Un oso! <risa> ¡Un oso! ¡Tú no eres un oso! ¡Eres un hombre tonto, sucio, sin afeitar y con un abrigo de pieles! ¡Anda, vente a trabajar! ¡Pero yo, yo soy un oso! ¡Por favor, no me pueden llevar a trabajar! Pero a pesar de la dificultad por llevarlo, lograron conducirlo hasta donde estaba el jefe mayor. Y le dijeron, ¡Ea jefe! he aquí este hombre Aragán, que está descansando y dice que es un oso! ¿Un qué? Dijo el hombre por encima de sus lentejuelos. ¡Un oso, señor! ¡Soy un oso! ¡Míreme! ¡Tengo pelambre de oso! ¡Cara de oso! ¡Cuerpo de oso! Ah, ¡Mi amigo, mi amigo! ¡Usted no es un oso! ¡Usted es un hombre tonto, sucio, sin afeitar y con un abrigo de pieles! ¡Llévenselo a trabajar! hombres aquellos jalaron al oso que se resistía y el oso les dijo, eh, por favor, por favor, esperen, llévenme con el capitán segundo y lo llevaron con el capitán segundo y el capitán segundo ni siquiera levantó la mirada de donde estaba y dijo, mmm, aquí huele a hombre tonto, sucio, sin afeitar y con abrigo de pieles, llévenlo a trabajar. El oso estaba a punto de ser llevado a trabajar cuando vino el capitán tercero, y el capitán cuarto, y el capitán quinto, y todos dijeron que no era un oso, que era un hombre tonto, sucio, sin afeitar y con un abrigo de pieles. Cuando estaban ya para llevarlo al trabajo, el hombre pidió un último deseo. Eh, por favor, para demostrarles que soy un oso, llévenme donde haya osos, y si ellos dicen que no soy oso, me ponen a trabajar». Los hombres solo conocían a los osos O en los zoológicos o en los circos Así que lo más cercano Era un zoológico Lo subieron encima de una troca Lo llevaron al zoológico Los osos del zoológico estaban detrás De los barrotes sostenidos Los hombres llevaron al oso frente a ellos Y les preguntaron eh, osos, ustedes que si son osos Digan, este que viene aquí ¿Acaso es un oso o es un hombre? Uno de los osos de dentro de la jaula Olfateó Sacó la manaza, lo tocó, um, parece oso, debe ser un oso, huele a oso, pero si anda con ustedes los hombres, no es un oso, es un hombre tonto, sucio, sin afeitar y con un abrigo de pieles, porque los osos, los verdaderos, estamos at atrás de las rejas de las jaulas, viste, vos sois un tonto, un sucio, sin afeitar y abrigo de, con abrigo de pieles, y ya se lo iban a llevar a trabajar Pero el oso les dijo Me prometieron llevarme con otros osos Anden, llévenme con los otros Si ellos dicen que soy hombre tonto Aceptaré y me iré a trabajar Los hombres subieron al oso a la troca Se lo llevaron a donde estaba el circo Haciendo su función estelar la música del circo se oía a la distancia señoras y señores niños y niñas con ustedes el espectáculo de los osos malabaristas taran y ahora señoras y señores los osos en la cuerda floja Tarantan tarantan tarantan tarantan tarantan tarantan tarantan. Y por último, señoras y señores Los osos en el monociclo tarantan tarantan tarantan tarantan tarantan tarantan tarantan. Cuando terminaron su función los osos circenses Los llamaron y le preguntaron ¡Ea, ¡Eh, osos! ¿Ustedes que sí son osos? ¿Este que viene aquí acaso es un oso? Los osos se acercaron lo olfatearon, le tocaron la piel, dijeron, eh, parece oso, apesta oso, debe ser un oso, pero si es un oso, que lo pongan en el monociclo, en el monociclo. El oso que si sí era oso Intentó subirse al monociclo Pero se cayó enseguida Que pase en la cuerda floja Y el oso que si sí era oso Quiso pasar en la cuerda floja Pero titubeó y cayó El oso que si sí era oso Quiso hacer malabares Tarantantero Todos los objetos se le cayeron Y entonces los osos se carcajearon Y dijeron Este no es un oso Este es un hombre tonto, sucio Sin afeitar y con un abrigo de pieles Llévenselo a trabajar Y se lo llevaron al trabajo y allá pasó el tiempo trabajando, cavando, pintando, diseñando. Una tarde, cuando los gansos volaban hacia el sur, cuando las hojas de los árboles caían, el dueño de la fábrica dijo que les iba a dar una compensación, sus regalías y que se fueran de vacaciones, que la fábrica se iba a levantar de ahí y el oso, que sí era oso, se quedó pensando... Uy, ¿y ahora? y ¿Yo qué hago? Si solo soy un hombre tonto, sucio, sin afeitar y con un abrigo de pieles Me esperaré aquí porque no tengo casa Ahí está una cueva, pero esa cueva es para los osos En realidad yo no puedo entrar a esa cueva Y el oso, que si sí era oso, pensando que era un hombre tonto, sucio, sin afeitar y con abrigo de pieles se acuclilló ahí, en medio del bosque, y tiritando de frío, esperó que llegara el invierno. Los carámbanos de hielo le caían por las cejas, por las pestañas, por la nariz, por las orejas. Y el oso temblando, temblando, dicen que ahí murió de frío. Pero yo que soy más optimista, creo que no. Creo que el oso se levantó, se sacudió la nieve y se dijo, ah, No importa que digan lo que digan, yo estoy seguro que soy un oso, y oso... Viviré y oso moriré Y se metió a la cueva Donde ahora debe de estar descansando Hasta el próximo Hasta la próxima primavera Desde Italia El Colombre del escritor Dino Busaki. Cuando Estefano Roy cumplió nueve años, su padre, capitán de un barco velero, lo llevó a conocer el mar. Con una condición, Estefano, con una condición, que no hurgues más allá del horizonte. Sí, padre, lo prometo. Y juntos, padre, hijo y marineros, levaron anclas y empezaron a navegar, navegar, navegar. Y allá en alta mar, el pequeño corría sobre la cubierta del barco, encontró los catalejos y sin el permiso del padre empezó a hurgar el horizonte. ¡Qué asombroso! Era maravilloso ver las olas como emergían y sumergían en plena alta mar. De pronto, los ojos del chiquillo se detuvieron un momento. ¡Eh, eh, padre! ¡Mirad, mirad! ¡Aquello en el horizonte! ¿Qué pasa, Estefano? ¡Aquella cosa terrible! Estefano, Estefano por el amor de Dios, te dije que no lo hicieras, habéis visto al colombre, el colombre padre, el colombre, la bestia más terrible de todos los mares, aquel que logra mirarla, está condenado a morir a los pocos días, y tú hijo, has observado esa bestia terrible, y me has hecho verla, y seguramente que tú y yo pereceremos en alta mar, sin pensarlo dos veces, el capitán ordenó virar en redondo. Se fueron a tierra firme, bajó a su hijo y le hizo prometer que jamás en su vida volvería a subirse a un barco. En tanto, él, hombre de mar, a la siguiente semana estaba nuevamente con sus marineros en alta mar. Dicen que una terrible ola se tragó la barcaza. Otros dicen que un ciclón acabó con ellos y otros más. ...que naufragaron sin saber de dónde y cuándo más volverlos a ver. Lo cierto es que Estefano Roy creció con ese sentimiento de haberle fallado a su padre. Y pasaron los años, y Estefano Roy cumplió su palabra, nunca más se dirigió al mar. Se fue a tierra firme, estudió leyes, estudió cosas de hombres de tierra firme, juntó dinero. Y cuando aquel Estefano Roy cumplió casi 60 años compró un barco, le pidió a un grupo de amigos marineros que lo llevaran al tamar y buscó y prometió encontrar a la fiera terrible y acabar con ella porque él sentía, él sabía que esa fiera terrible había acabado con su padre al que nunca más había vuelto a ver. Los hombres le acompañaron, él con un arcabuz pidió que lo subieran a una barcaza cuando miraran a la bestia. Los marineros jamás voltearon a mirar a la bestia pero cuando en el horizonte Estefano Roy les dijo ¡Alto aquí marineros! ¡Dejadme! ¡Me iré en esta barcaza! Se bajó y sobre una canoa se trepó se llevó el arcabuz y a la distancia miró a la bestia cuando estuvo cerca de ella apuntó apuntó lo más directo que pudo y cuando la bestia surgió Estefano Roy disparó ¡Oh! dijo la bestia. ¡Estefano! ¡Has atravesado mi cuerpo! Y mirad, dijo sacando una aleta, mirad lo que tenía para ti. ¿Qué es eso? La piedra de la felicidad. ¡Estefano! te he estado buscando durante días, meses y años para entregarte esta piedra que hace a los hombres completamente felices. Pero tú acabaste con mi padre. Estás equivocado, Estéfano. Tu padre naufragó, es cierto, pero yo no fui el culpable. Yo los llevé a una isla desierta y allá vivieron muchos más años con sus marineros. Y no pudieron nunca ir a tierra firme porque el barco se hundió totalmente. Pero yo, Estefano, solo te buscaba para entregarte esta piedra. No me engañes, bestia terrible. Y volvió a disparar. Lo volvió a cruzar de lado a lado. ¡Pum! La bestia en un último estertor lanzó la piedra al aire Era una piedra pre preciosa que brillaba con los últimos rayos del sol en alta mar Estefano entendió demasiado tarde que había estado huyendo de su felicidad así como muchos seres humanos huimos pensando que el siguiente hombre o mujer en nuestra vida nos va a causar un daño terrible como otros ya nos han causado Estefano Llorando, pidiendo disculpas, lanzó sus últimos vestigios al mar y ahí mismo dejó que su barcaza naufragara. Cuentan, cuentan que la bestia terrible ha vuelto a aparecer llevando en su otra aleta un arcabuz para que nadie, nadie más, vuelva a dañar a un ser vivo ni a un ser humano. Porque la felicidad está en esta construcción diaria, en esta búsqueda de la identidad, del amor propio, donde siempre uno logrará desarrollarse integralmente. Leonelio Jorge Cardoso, el cangrejito volador Érase que será, había una vez un cangrejito tierno Que estaba haciendo su casita debajo de la tierra Como le había dicho su abuelo que tenía que hacer su casa Con sus tenacitas, tierrita va tierrita viene. Ya había hecho un gran boquete debajo de la tierra, cuando sin más ni más, vino una paloma torcaza a darle conversación. ¡Ah! Oh, bonito que te está quedando el hoyo ese, dijo la paloma torcaza. Y el cangrejito, levantando los tarritos de sus ojos, le preguntó. ¿Hoyo? Señora, no es un hoyo, es mi casa. Pero cómo se Muchacho, ¿de cuándo acá los hogares se hacen debajo de la tierra fétida y húmeda? ¿Quién te enseñó que las casas se hacen ahí, cuando se pueden hacer muy bien eh, en lo alto de un pino, de un cedro, de un dagame, de un árbol alto del monte? ¿Por qué allí? Señora Paloma, ¿acaso no está viendo que solo soy un cangrejo y que mis tenacitas no sirven para volar? Eso estoy viendo, pero dime, ¿acaso no puedes tú? ¿Atreverte a subir a un árbol y construirte un nido en el aire? ¿Un nido en el aire? ¿Pero cómo es eso, señora? Yo no puedo ser un nido en el aire <risa> Vaya, tiene la cabeza hueca Quiero decir, ¿por qué no te construyes una casita en una rama fuerte de un dagame o de un pino? No Porque esta mañana mi abuelo me dijo Te vas a ir a construir tu casa como lo hemos venido haciendo todos los cangrejos desde hace cientos de años ¡Ah, ya veo! ¡Como vienes de una familia de conformistas! ¡Una familia de un viejo cangrejo que alguna vez, huyendo de un enemigo, se metió debajo de tierra! Y ahí, confortable, sintió que esa era su casa. Y todos han venido repitiendo lo mismo. ¡No, muchacho! ¡Piensa! ¡Tú puedes ser diferente! ¡No dejes de ser cangrejo, pero puedes ser diferente! Y el cangrejito, pensando, pensando, no se dio cuenta que la paloma batía sus alas ruidosamente... Y zoom, se perdía en el horizonte. Cuando la paloma ya iba a gran distancia, el cangrejito la siguió con los tarritos de sus ojos y le dijo, ¡Eh, señora paloma! ¡Señora paloma! ¡Algún día yo también! ¡Ay, yo, yo, yo, yo! Yo no puedo. Yo solo soy un cangrejo. Pero esa tarde, esa tarde cuando el cangrejito tierno llegó a su casa, se fue directo a donde estaba el viejo cangrejo, su abuelo. Se dirigió hacia él y le dijo, ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Vengo muy emocionado, abuelo! Y el viejo le dijo eh, ¿Y a qué se debe tanto ruido? ¿Por qué tanta laraca? ¡Abuelo! Es decir, te quiero hacer un par de preguntas Dime, abuelo ¿Acaso los cangrejos alguna vez Hemos podido hacernos un nido en el aire? ¿Un nido en el aire? Mm, no sé de qué me hablas Dime de dónde vienes ¿De cuáles fumaste? ¿Qué es lo que tomaste? Abuelo, abuelo Vengo del monte De hacer la casa que me dijiste Pero en realidad ya no me está gustando Por eso te pregunto Que si yo puedo hacerme un nido en un pino En un júcaro, en un dagame En un árbol alto del monte mm. No sé con quién hayas platicado Pero mira Tú naciste cangrejo Y cangrejo te mueres Mientras yo sea tu abuelo A ti no hay ala que te nazca ni pico que te crezca Pero abuelo es que no hay esque. Pero es que la paloma. ¿Cuál paloma? La paloma torquesa. ¡Ah! Platicaste con esa loca y ella te metió esas ideas subversivas y extranjerizantes. Pues no, señor. Se sigue haciendo usted su casa mañana mismo. O ya verá lo, de lo que es capaz un viejo abuelo. Al día siguiente. Al día siguiente, tempranito, el cangrejito se levantó como de costumbre. Por la noche había tenido sueños maravillosos. Había imaginado que, que andaba en el aire. Había imaginado que conocía otros mundos. Y cuando se dirigió allá, al monte, a seguir haciendo su casa debajo de la tierra, se dio cuenta que no le agradaba. Y ahí cerca crecía un árbol cuyas ramas besaban el cielo. Y el cangrejito, sin pensarlo dos veces... Con sus tenacitas empezó a subir, a subir, a subir, trepó, trepó, trepó. Y cuando ya estuvo en lo alto, cuando estuvo en lo alto se dio cuenta que era mentira lo que su abuelo le decía. El horizonte se extendía en la lejanía. Él ahora miraba con sus tarritos a la distancia. No era cierto. El mundo no se acababa ahí mismo. Bajó junto a basuritas trajo tierrita, un poco de agua del arroyo, amasijó, se echó la carga encima, y como pudo, subió, subió, subió, dejó la carga en lo alto del árbol, en la rama más consistente, volvió a bajar, volvió a juntar basura, tierrita, Hizo lodo, amasijó, volvió a subir Subió y bajó, bajó y subió Una, dos, muchas veces Cuando estuvo a punto de terminar su casita Vino un viento fuerte y ¡ZUM! Arrancó la rama del árbol donde había estado construyendo su nido Y el cangrejito no se intimidó Volvió a bajar y volvió a subir Buscó otra rama, así Subió y bajó tantas veces Mientras tanto, abajo Abajo una serpiente le miraba sigilosa eh. Shhh. Parece que al cangrejito se le ha botado un tornillo. Miren, se cree pájaro, sube y baja, baja y sube haciéndose un nido en, en lo alto del árbol. ¿Qué dices, amiga serpiente? Nada, comadre tortuga, que mires a ese cangrejo loco, sube y baja, un día se va a caer, dime si no se va a caer Oh, cierto, cierto, un día se va a caer, un día una prima mía le creyó, le creyó a unos patos que le dijeron Anda, tortuguita, agárrate de este carricito, te vamos a llevar a conocer el mundo Y la tonta de mi prima se agarró del carricito y los patos volaron, volaron, volaron Y cuando mi prima iba a las alturas, gritó, ¡Voy volado! Y se rompió en pedazos Usted piensa que yo voy a estar haciendo lo mismo que ese cangrejo loco Pero el cangrejito no le importaban esas habladurías Le dolió, sí, le dolió Pero cuando su abuelo fue y le dijo a los demás eh, mírenlo, era mi nieto No le dirijan la palabra Yo voy a cortar la rama del árbol genealógico De donde viene Y el viejo abuelo se fue de villa en villa De provincia en provincia Diciéndoles a todos que ese cangrejo Era el cangrejo negro de la familia Que no le creyeran, que no le hablaran Que no lo saludaran A pesar de la tristeza A pesar de las habladurías El cangrejito volvió a subir Y volvió a bajar Volvió a bajar y volvió a subir. Y una mañana, una hermosa mañana de verano, ahí en medio del monte... Estaba una estrella caída del cielo, que digo una estrella, el nido más espectacular nunca antes construido Y se corrieron las voces y vinieron de todos lados, zunzunes, alondras, jilgueros, palomas Bueno, hasta de allá de donde yo vengo, del valle del mezquital, vinieron chisias, maiceros, chilloncitos Una que otra pájara vieja y todas celebraron el nido, ¡Ea, ea! ¡Qué pájaro exótico hizo este nido! No soy un pájaro exótico, dijo el cangrejito, levantando lo tarrito de sus ojos. Solo soy un cangrejo que se atrevió a ser diferente. Y festejaron, y juntaron pomarrosas del río, y cantaron y celebraron la vida. Y por la tarde, cuando todas y todos se retiraron, oh, oh, oh, oh, el cangrejito tuvo sueño. Qué raro, pensó él hora en que los cangrejos bajamos a, a buscar comida al río. Pero no importa, descansaré un ratito aquí Y el cangrejito echando sus tenacitas hacia atrás Se recostó y ahí mismo le agarró el sueño Llegó la noche Pasó el cielo con sus cuentos, sus hadas, sus gnomos Sus historias de magia y encanto Y el cangrejito sentía que no cabía en el nido el cangrejito sentía que algo raro sucedía. Por la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol iluminaron su tibio nido, el cangrejito levantó uno de los tarritos de sus ojos, miró a la izquierda, levantó el otro tarrito de sus ojos, miró a la derecha, miró a la izquierda, miró a la derecha. No lo podía creer. No tenía tenazas. Tenía... Tenía dos alas, dos alas le habían crecido durante la noche producto de sus sueños Sus expectativas y sus fantasías Y no sabiendo, y no sabiendo si llorar o reír de alegría Se paró en el borde del nido, batió ruidosamente las alas Y ¡zum! se lanzó a conquistar el horizonte Mientras abajo, abajo una serpiente reptaba diciéndole a una vieja tortuga ¡Va! algún día se va a caer, sí, se va a caer Mientras abajo, el único que cambió de actitud fue el viejo cangrejo que ahora iba de pueblo en pueblo, de villa en villa, de provincia en provincia diciéndole a todo mundo, ¡Ea! ¡Ea! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vengan a verlo! ¡Ese que va allá arriba es mi nieto! ¿A poco no tengo un nieto lindo y plumoso? Este cuento, este cuento todos los días se repite en alguna parte del mundo. Alguien que se atreve a ser diferente.